Oscar, hoy es miércoles, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer tú hoy? Primero Playa Gata Vamos a ir a playa Gata Después muy bien oscar entonces ahora la asamblea se acabó y dónde vamos la